Revisiones a Ciudadanos de Puebla Seguridad o Violación de los Derechos Humanos El Gobierno Municipal de Puebla realiza principalmente en el Centro Histórico operativos de revisión de personas presumiblemente sospechosas para prevenir la posible comisión de delitos pues de que no hay evidencia empírica que demuestre que esto termina por funcionar o que redunda en la seguridad, o sea, la gente no se siente más segura por esto ni los delitos bajan por este tipo de, de, de estrategia. En otro sentido, yo como ciudadano lo que yo me preguntaría es pues en manos de quién tenemos la seguridad, que se pone a hacer estrategias aleatorias o a revisarnos a nosotros mismos, porque las personas que revisa también son ciudadanos y son ciudadanas y ciudadanos que merecen tener seguridad. Frente a las voces que señalan que esta acción es violatoria de los derechos humanos, las autoridades han respondido que es parte de la estrategia para inhibir delitos y detectar portación ilegal de drogas y armas. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos operativos pueden llegar a ser inconstitucionales, pues la policía solo puede inspeccionar a una persona si hay alguna investigación abierta para ubicar a responsables de delitos. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. También nos preocupa que más allá de la legalidad y legalidad, pues están basadas en en perfiles raciales que terminan por discriminar, que terminan por criminalizar a ciertos sectores de la población y también porque la literatura en, en el mundo al respecto pues, es muy clara al manifestar la poca efectividad de este tipo de, de políticas pensando en la prevención del delito. Es discriminación y es criminalizar a ciertas rasgos a personas con ciertos rasgos rasgos específicos. Eso es la perfilación criminal. O sea, la perfilación criminal es fijarte en rasgos físicos de las personas y asumir, digamos, estas relativas figuras de temor. Todos nosotros ciudadanos, autoridades, todos tenemos una idea como de quién es o cómo podría verse el supuesto ratero, la persona que consume drogas, la, la persona que, a la que le deberíamos te, tener miedo. Todos tenemos una idea bastante clara. El problema es que las instituciones policiales utilicen estos prejuicios para hacer las detenciones, las detenciones arbitrarias. Las revisiones aleatorias realizadas por agentes de la Policía Municipal a personas sospechosas en la ciudad de Puebla causan polémica y podrían derivar en la fabricación de delitos o detenciones arbitrarias. La pregunta es, ¿cuál será el criterio de las autoridades municipales para determinar que una persona es sospechosa?